poquito más de musiquita para irnos ambientando en este tema del cual vamos a conversar eso el tema de hoy entonces manifestando el niño interior tema importante tema muy serio no, no, no tan serio pero sí importante muy bien bajamos entonces la musiquita y vamos a comenzar a hablar de esto que para todos nosotros tiene y debe de quedar muy claro. Y tiene y debe de quedar muy claro porque también lo tenemos que trabajar. Si en nuestros anhelos, si en nuestros sueños, si en nuestras aspiraciones está el crecer internamente, el desarrollar toda la parte espiritual, el acrecentar la luz y el amor. Si eso es lo que queremos, no podemos dejar de lado esto que es el niño interior. Eh, el niño interior entonces es el comienzo para aquella alma que quiere realmente dar grandes saltos, grandes brincos, y me acomodo el gorrito para que me vean bien. Eh, en este salto cuántico de evolución y de crecimiento. Ser como los niños, para ellos es el reino de los cielos, decía por ahí un gran maestro. Y este maestro no estaba dando la pauta, no estaba dando el comienzo, no estaba dando la llave primordial, fundamental, para avanzar en dirección hacia la verdadera trascendencia, hacia la verdadera luz. Lamentablemente es muy poco entendido es muy poco valorado, es muy poco trabajado estos aspectos y por eso la humanidad está como está. Nos concentramos en el adulto, creemos que en el adulto están todas las respuestas, desarrollamos toda la parte mental, racional, nos llenamos de creencias, de, de estructuras, de costumbres, de tradiciones, de solemnidad, de moralidad, de una falsa moralidad. Y todo eso es contrario a ese niño interior, a ese niño que puede conducirnos a todos nosotros hacia la verdadera felicidad, hacia la verdadera dicha, hacia el verdadero gozo, la verdadera plenitud. Y por supuesto el amor, real y verdadero. Muy bien, fíjense ustedes, existe algo que año con año nosotros, todos nosotros festejamos. Se llama la Navidad, ¿no? Y es el nacimiento de Jesús. Y todos nosotros hacemos un pesebre, bueno, o, o hemos visto que se hace, y se pone al niño, y se le da la bienvenida al niño, al Jesús que nace, y todos festejamos y nos reunimos con la familia. Y es maravilloso siempre festejar la venida de un gran maestro que viene a enseñarnos pero hay mucho más en todo eso. Lo que nosotros estamos recordando año con año, en ese 25 de diciembre, es ese niño interior que tenemos que volver a rescatar, que tenemos que volver a recuperar, que tenemos que volver a manifestar. Para que de esta forma lo podamos celebrar. Ese niño interior tiene como elemento fundamental el hecho de que se forjó y se formó y se manifestó en los primeros siete años de nuestra vida. Por eso esos siete primeros años ha sido determinante para todos nosotros. Y ese niño era, eh, estaba lleno de candor, lleno de espontaneidad, lleno de dulzura, lleno de un ánimo y de unas ganas de aprender y de jugar, ese niño era humilde por naturaleza, ese niño estaba siempre eh, en la aspiración de poder experimentar todo y fluía con sus emociones, con sus sentimientos, sin ningún problema, y no juzgaba, ni se juzgaba a él mismo. Pero claro, ese niño de hasta siete años, lamentablemente, se rodeó de factores externos que no lo ayudaron que le empezaron a cortar las alas que lo empezaron a, a a tapar a esconder, a enterrar ¿cuáles son esos factores externos? después vamos a hablar de los internos por supuesto que nosotros hemos permitido pero los factores externos que han ejercido esa primera presión en primer lugar son los padres y la familia los padres y la familia a pesar de que nos han querido muchísimo. Algunos más que otros, otros no tanto, pero bueno. Todos de una de otra manera hemos tenido la figura paterna, materna o ambos, por supuesto, y la familia en general que nos ha amado, que nos ha querido. Pero claro, esa expresión y esa manifestación del amor no ha sido la más certera, la más limpia, la más correcta. Esa expresión del amor de parte de nuestra familia está lleno de elementos negativos, que ha contaminado, que ha lacerado, que ha lastimado, que ha dañado muchísimo a ese niño. Ese no hagas aquello, no sirves para esto, eres un tonto. ¿Cuántos decretos de este tipo hemos recibido en nuestra niñez? Se dice por ahí que hay más de 24.000 horas grabadas en nuestro inconsciente respecto a, a Todas las afirmaciones negativas que se nos ha hecho cuando éramos niños. 24.000 horas de grabación. Entonces, claro, ejerce una fuerza tremenda. Nuestros padres han dado lo mejor que han tenido, han dado lo que han recibido. Pero, claro, eso no, no nos ha servido. Entonces, el primer factor externo son los padres y la familia. El segundo factor externo es la educación. Una educación que lamentablemente no sirve para nada, pero es que no sirve para nada. Lo único que hace es separar a, a ese niño, decirle que por supuesto en estos momentos tiene que, que renunciar al protagonismo que tenía en la vida de la persona y ahora el niño tiene que irse transformando poco a poco en ese adolescente en ese adulto. Y entonces vienen todas las reglas y entonces vienen todas las eh, todo ese conocimiento que es total y absoluto, absolutamente externo a nosotros. Y de repente nuestros sueños y, y nuestros eh, deseos y nuestras ganas de vivir, de experimentar, todo eso que está en el niño empieza a ser reprimido, empieza a ser subyugado, empieza a ser escondido, empieza a ser desestimado completamente. Entonces, la educación, por supuesto, ha sido otro de los factores externos y espero que pronto cambie. Yo creo que lo va a hacer junto a la sociedad y al sistema, porque si no, no va a haber oportunidad de que hallemos nosotros eh, pues, las respuestas, a pesar de que ya están por ahí, ya hay en varios lugares, en varios sitios y sectores, ya se está mostrando esta verdadera educación, ¿Qué hace que ese niño empiece a surgir, ¿Mm? por ahí he oído de, de un país como Finlandia. ¿sí? Finlandia es que está implementando una nueva educación y que está muy de acuerdo con, con fortalecer la autoestima, la confianza y los deseos del niño. Bueno, ojalá todo eso se vuelva a nivel mundial. Y aquí en México, bueno, <ríe> por supuesto, necesitamos muchísimo, ¿eh? porque... La educación, lamentablemente, deja mucho que desear. ¿Mm? Bueno, y el tercer factor que no podemos dejar por alto también, que ha sido aquel que ha coartado, lastimado y lacerado al niño, sin ningún lugar a duda es la religión. ¿Mm? La religión, por supuesto, es otra de las cosas que tiene que cambiar completamente. Las religiones, por, por esencia, se niegan al cambio, se resisten al cambio, no creen en el cambio. Porque si Dios lo dijo hace dos mil, o cinco años, así debe y tiene que ser. Y no es así. Si algo la naturaleza nos da a nosotros como ejemplo, es la adaptabilidad, es la transformación. Si realmente fuera así como las religiones dicen, entonces no, habría, no habrían tantas religiones en el mundo. Que alguien me explique por qué hay tantas religiones en el mundo. Y todas muy diferentes, muy diversas. Claro, en esencia hay muchas cosas que sí coinciden. Y ahí entonces tal vez podemos descubrir parte de esa verdad, de esa espiritualidad que está dentro de la religión. Pero es que, ha vi es que hay y ha habido muchísimas religiones y todas ellas adaptadas a las culturas, a las costumbres, a la idiosincrasia de... de, de del pueblo del país o de la región y hoy en día prevalece una religión aquí en occidente el cristianismo que se forjó hace dos mil años mejor dicho hace 1500 años no porque ahí se le empezó a dar forma no estamos en contra de las enseñanzas de los grandes maestros ahí está la verdadera espiritualidad pero de lo que sí ya no podemos seguir sosteniendo son estas instituciones y estas estructuras religiosas que le han hecho muchísimo daño y le siguen haciendo muchísimo daño a los seres humanos. El niño entra a una iglesia, entra a un templo, entra eh, a cualquiera de estos lugares donde se da la religión, y el niño tiene que dejar de ser niño. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué los niños no pueden jugar? ¿Por qué los niños no pueden reír? ¿Por qué los niños no pueden divertirse? Y cuando hablo de niños no hablo solo de los niños de menos de 7 años o de 10, 12 años. Hablo de todos nosotros. ¿O acaso qué somos frente a los ojos de Dios si no niños? ¿No es así? ¿Por qué entonces tanta seriedad? ¿Por qué entonces tanta solemnidad? ¿Por qué entonces tanto de estar parándose, sentándose, arrodillándose? No tiene y debe de haber mayor libertad, ojalá, ojalá esos cambios pronto se produzcan. Entonces tenemos estos tres elementos, que por supuesto han aprisionado a todos nosotros, ¿eh? ese niño interior y lo tenemos bastante lastimadito y lo tenemos bastante escondidito. Luego, por supuesto, junto a estos factores externos en todos nosotros, va creciendo... Eh, pues el miedo, el miedo, miedo a todo, miedo a ser principalmente, porque claro, cada vez que soy la estoy regando, me están regañando, me están juzgando, me están señalando, entonces empiezo a desconfiar de mí mismo y mi autoestima se va por los pisos y, so y yo dejo de ser yo. Y entonces junto al miedo, por supuesto, viene la tristeza, ¿no es así? Viene la tristeza porque como yo no puedo hacer lo que tengo, yo no puedo hacer lo que quiero, me empiezo a poner triste. Otro de los elementos internos que, que, que me va perjudicando, que me van dañando, que van relegando al niño interior, que lo van dañando tremendamente. Y entonces me pongo triste por cualquier situación o por cualquier condición que no resulta como yo quería, como yo deseaba, como yo aspiraba fácilmente caigo a la tristeza. Y después de la tristeza, el enojo también. Porque paso de la tristeza al enojo. Ah, no, ahora como me tengo que levantar, me tengo que enojar. Y ese enojo que tengo tiene que ser lo más duro, lo más cruel, lo más directo hacia esa persona o a esa, o a esa condición llena de juicios. Y eso daña al niño interior también. Y daña a los niños que tengo a mi alrededor y, y, y al niño interior de todas las personas a mi alrededor. Debemos recordar todos nosotros que ese niño interior es lo que en esencia somos. Si nosotros somos un alma, el alma más pura, el alma que está más en frecuencia con el espíritu, que es ese aspecto tan elevado a lo cual tenemos que conectarnos, es ese niño interior. Es la primera capa del alma. Digamos que la divinidad cuando nos hace nacer, nos brinda esa energía pura, limpia, prístina, para que por supuesto nosotros la llevemos a madurar, la llevemos a crecer y la, lle y la llevemos a madurar. Pero no, esa esencia prístina y pura sí la hacemos crecer, pero la hacemos crecer de pura cochinada la hacemos crecer de puros vicios, la hacemos crecer de puros egos, de puros demonios interiores. Y eso es el adulto. Hace un rato le decía aquí a las personas que están en el café, también les recomiendo a ustedes que están detrás de la pantalla, que me olvidé de saludarlos. ¿eh? Hola a todos, gracias por, por escucharnos. Empezamos con la musiquita y nos saludé. Eh, la película de Bruce Willis mi encuentro con mi otro yo, o mi encuentro conmigo mismo, algo así se titula, Una película viejita. A todos ustedes y a los que estamos aquí en el café les recomiendo que la vean, porque está llena de estas cosas que nosotros estamos hablando. Y claro, y descubrirá ese adulto exitoso, y descubrirá ese empresario, ese agente de, de negocios, o ese diplomático o profesor de gran reputación, que nunca fue tan feliz como cuando era un niño. Y se supone que es lo que estábamos buscando, ser felices. Y resulta que fuimos felices desde que nacimos. Y en vez de ir al encuentro de sumar y de acrecentar esa felicidad, a medida que fuimos creciendo, la felicidad se fue distanciando, se fue alejando. Porque, claro, estamos siguiendo los parámetros de la sociedad. Estamos siguiendo todas estas estructuras que nos han hecho, que nos han instalado y nos han hecho creer que son las que nos llevan a la verdadera realización. Y no es así. Entonces, es importantísimo entender que si todos nosotros queremos ser mejores personas, que si todos nosotros queremos llenarnos de amor, de luz, de dicha, de gozo y de plenitud y por supuesto si todos nosotros queremos comenzar un verdadero camino espiritual sí o sí tenemos que ir recuperando ese niño interior y en esa recuperación de ese niño interior viene por sí sola la sanación es que el niño es poderosísimo Poderosísimo, no necesita tantas terapias de, de horas, de, de psicoanálisis. No, basta con que lo liberen, basta con que lo dejen ser. Y él mismo se va a ir sacudiendo toda la basurita que le hemos puesto o le han puesto en esos primeros siete años o inclusive más allá. Algunos hasta el día de hoy tienen el subconsciente abierto y siguen recibiendo un montón de de cosas que le siguen lastimando y le siguen dañando. Porque eso es lo que hace diferente a un adulto. Se supone que ya tiene su consciente cerrado, entonces disierne de lo que es bueno y de lo que es malo, se supone. Y bueno, tiene ese mecanismo, ¿no? Que el niño no lo tiene. Es un pizarrón, ¿sí?, totalmente sin escribir, en donde nosotros lo que escribamos, los adultos lo que escriban, ahí se va a quedar, durante toda su vida. Déjenme decirles a todos ustedes que este adulto que nosotros somos es la proyección de ese niño. La proyección con las cosas positivas que se ha logrado filtrar, pero también con todo eso negativo que ha acumulado. Porque este adulto no sería nada sin ese niño, que es lo que realmente somos. Y se ha dicho por ahí que es una alegoría, que es una alusión, una metáfora. No, no es una metáfora. Es real, es verdadero. A pesar de que tengamos canas y nos falten pelo a pesar de que tengamos arrugas, seguimos siendo niños. Es que a mí el cuerpo no, me va, de, no va a definir lo que soy. Mientras más sabia es un alma, más niña es. Claro, con madurez, con experiencia. Eso sin ningún lugar a duda. Un alma acrecentada, pero niña. ¿Y saben por qué es niña un alma? Y es algo, aquí anoté los puntos que son fundamentales. Eh, esa alma es sabia porque ese niño vive hacia el exterior, vive manifestándose. Y nosotros, como tenemos que ir desarrollando más y más estas cosas, les voy a pedir a todos ustedes y a ustedes que están detrás de la pantalla que vayan anotando estos puntitos que son importantes para ir teniendo en cuenta y de esta manera, entonces, vayamos acrecentando eh, este avance que es importantísimo. El primer punto entonces, para manifestar ese niño interior, sentir más, ¿sí? Sentir más. Dejemos de andar dando vuelta en nuestros laberintos mentales, dejemos de andar encadenando pensamiento tras pensamiento frente a, a todas las situaciones que, que se suceden y que transcurren a nuestro alrededor, eso jamás se va a detener. Problemas, dificultades, situaciones, momentos, se van a seguir dando. Pero no es a través del pensamiento como nosotros vamos a, a ir avanzando o a ir re resolucionando. No. La respuesta está en el sentir. Por eso la expresión del amor que desarrolla ese sentir es fundamental para todos nosotros. Entonces sientan mal las cosas. ...antes que pensarla... ...conéctense con la voz del corazón... ...porque ojo, ¿eh? cuando hablamos del maestro interior... ...estamos hablando de ese niño interior... ...cuando hablamos de la voz del corazón... ...estamos hablando de ese niño interior... ...y claro, ese corazón... ...como está lleno de contaminación... ...no nos habla de forma clara... ...o no lo escuchamos... ...pero a medida que le vamos dando protagonismo al sentimiento cada vez mucho más claro y mucho más fuerte esa voz del corazón. Así como la de los niños. Los niños sienten claramente la voz del corazón. Ellos saben perfectamente lo que les gusta y lo que no les gusta. Ellos saben cuando una persona tiene buena vibración o tiene mala vibración. Saben cuando una circunstancia es buena o es mala, más allá de que no tenga el conocimiento, lo siente ese niño tiene una sabiduría increíble y solo a través del sentimiento se va a comunicar con nosotros. Entonces, a sentir más. Otro de los puntos fundamentales, jugar y jugar. ¿Cuánto hace ustedes que no juegan? Yo sé que si ustedes tienen hijos, tal vez lo hagan de una forma mucho más frecuente. Y esa es la bendición de tener un hijo. La bendición de tener un hijo es que nosotros podemos volver a conectarnos con mayor facilidad a ese niño interior. Espiritualmente hablando, álmicamente hablando, el hecho de ser padre y de ser madre, lo más importante de esas situaciones es que empezamos a recuperar ese niño interior. Empezamos a sentir más, empezamos a jugar más, empezamos a hacer todos estos puntos que vamos a ir enumerando. Pero claro, ocurre que ahora los padres no tienen tiempo de estar con sus hijos. Y entonces lo dejan con alguna muchacha o la dejan por ahí en algún sendy y ven muy poco a sus hijos. Y entonces esto de ser padre, el beneficio de ser padre, pues la verdad es que se aprovecha de forma mínima. Y además estamos permanentemente, si somos padres tradicionales, obligando que al niño sea un adulto en vez de nosotros aprender de ser niño y queremos que se vista bien y queremos que no se ensucie y queremos que coma de tal manera y que agarre bien los cubiertos, bueno, así que jugar y jugar, todos nosotros debemos de recuperar el juego y no pueden decir no tengo tiempo para jugar, siempre hay oportunidad y tiempo para jugar, siempre con las personas que tengo a mi alrededor yo puedo estar jugando o puedo acercarme a los niños y jugar con ellos Siempre debemos de jugar. Tercer punto, bueno, eh, hablar con el niño interior que nosotros tenemos. Hablar, tener un diálogo mucho más frecuente. Tiene que sentir ese niño que ya comienza de nuevo a ser protagonista, que ya comienza a ser valorado, que, que tiene una razón para salir al exterior. Bien vale la pena que le demos ese lugar, que le demos ese protagonismo, porque es eso lo que somos nosotros? Entonces platiquemos con él. Un ejercicio fantástico es el de la escritura. Escribir con la mano derecha como si fuera el adulto el que está escribiendo. ¿no? Entonces agarramos un papel y una pluma y empezamos a escribir. Hola niño interior, ¿cómo estás? Con las palabras más elementales, más básicas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, niño, inter niño interior? Entonces agarro esa misma, pluma, esa misma pluma con la mano izquierda y respondo. Y me voy acordando de cómo me decían cuando era niño. ¿sí? Y me voy intentando recuperar todas esas imágenes, esas sensaciones, esos recuerdos. Y voy a permitir que la mano izquierda empiece a escribir. Claro, la mano izquierda, para los que somos derecho... No va a escribir muy bien, pero de eso se trata también. Es el niño el que está escribiendo y es apenas eh, apenas va comenzando a escribir ese niño. Entonces lo va a hacer de esa manera. Para aquellos que son zurdos, de igual manera sigan usando la mano izquierda porque la mano izquierda conecta con el hemisferio derecho y es el hemisferio derecho el que está más en contacto con el niño interior. ¿sí? Entonces, la mano... Derecha es el adulto que pregunta y mantiene un diálogo y la mano izquierda es el niño interior que va respondiendo. De esta forma entonces nosotros vamos a lograr mayor relación, vamos a lograr mayor vínculo afectivo con ese niño interior. Porque este adulto que somos nosotros debe y tiene que hacerse cargo de ese niño interior, tiene que recuperarlo, tiene que alentarlo. Tiene que dejarlo ser y ese niño no se va a asomar hasta que no sienta la confianza de ese adulto. Entonces ese diálogo con nosotros mismos y también a través de la escritura es importante. Cuarto punto, fundamental, importantísimo, abrazarse y abrazar a otros. ¿Cómo es posible que en esta sociedad en la cual vivimos el abrazo, y no estoy hablando... Tanto del latino, ¿no? que sí nosotros tenemos mucho más contacto con, con las personas a nuestro alrededor. Eh, pero sí en Europa o en estas sociedades ¿no? como Inglaterra, eh, Alemania, eh, los mismos gringos ¿no? son bien distantes y, y poco se tocan. Eso no es sano, eso no, no, no permite que el niño interior surja. Los niños necesitan ser abrazados. Es fundamental ese contacto físico. y Entonces nosotros, en primera instancia, por favor, abracémonos a nosotros mismos. Expresémonos ese amor para que ese niño también vaya alimentándose y vaya confiando para salir. Y no perdamos oportunidad de abrazar a las personas. Por favor, cuando saludemos a alguien, que sea con un abrazo en lo posible. Es bien bonito, y un abrazo sincero, eh un abrazo de corazón, porque hay que sentirlo, no esos abrazos que he visto que por ahí se dan con un golpecito de espalda, así que, ah mamita, <risa> ni se tocan, ¿no? Y se... ¡tac! <risa> claro, sí, un abrazo norteño, como dicen acá. <risa> no, un abrazo afectivo, un abrazo de corazón, un abrazo de ese que, que, que te valora, y valora lo que eres, no en la forma, no porque estás vestido, sino... Por lo que eres en esencia, por ese niño interior que es tan mágico y tan divino como el niño que yo tengo. Entonces abrazar es otro de los puntos fundamentales. Otro punto importantísimo para seguir creciendo en el desarrollo espiritual. Fíjense ustedes, todo esto son elementos espirituales. Cantar. Cantar y cantar, ¿qué importa si canto mal? ¿Qué importa si no tengo voz? Lo importante es cantar, lo importante es expresar. Esos sentimientos, esas emociones, sacarlas para que ese niño pueda llegar a ser sin problemas. Claro, si cantan bonito, háganlo en público. Y si no tan bonito, bueno, un poco más en privado. Respeten. Sí, respeten un poquito el oído de la gente. Respetemos, porque yo también canto muy mal. Pero bueno, lo hago en la ducha o lo hago cuando estoy solo. Y es bien bonito. Otro de los puntos importantes... Punto 6. Juntarse con los niños. Aquí, bueno, tengo una maestra ¿eh? que bien sabe estos temas. A diario lo hace. Y juntarse con los niños, para aquellos que son maestros también, sabrán que es enormemente beneficioso. Se llena de energía el adulto que está cerca de los niños. No porque se lo esté robando, sino porque... Algunos creen ¿no? que están ahí robando la energía de los niños. No. No, sino porque... Bueno, alguno tal vez sí exista eso, pero no. Pero uno se llena de energía porque uno entra en contacto con el propio niño interior. Y bueno, los niños son grandes maestros para volvernos a recordar aquello que fuimos y aquello que tiene que surgir. Entonces, pongámonos todos cerca de los niños, juguemos con ellos, dediquémosle tiempo, porque ellos la van a pasar extraordinario, que un adulto se acerque, que un adulto se aproxime y se ponga a su nivel, y se ponga en el piso a jugar, no, no, para un niño es lo máximo. Y nosotros también nos estaremos beneficiando y estaremos recuperando mucho de lo esencial, de lo fundamental que existe en nosotros. Punto 7. Soñar. Soñar, imaginar, idear. No podemos dejar esta parte importantísima, mágica de la vida. Y con eso está la visualización, con eso está toda esa emoción, todos esos sentimientos. Es fundamental, es importante que volvamos nosotros a despegar de, de, de este plano tan lleno de, de, de, de rigidez, tan lleno de, de gravedad, tan lleno de cosas, eh, bueno, tan racionales. Y podamos nosotros soñar porque las puertas y las oportunidades y las cosas se abren en primera instancia por los sueños en primer lugar. Si tú no lo sueñas, si tú no lo imaginas, si, no, si tú no, no, no te ilusionas con eso y le das fuerza a eso, entonces está difícil que luego se manifieste. Y cuando sueñe no se limiten a las cosas que, que ah no, esto es lo que yo creo... Recuperen los sueños que tenían cuando eran niños. Recuerden qué era lo que les gustaba hacer, qué era lo que querían hacer. Vuelvan, porque en el niño encontrarán muchas de las respuestas a aquella misión y a aquel propósito que nosotros tenemos en esta encarnación. Otro de los puntos fundamentales, entonces, miren, muy simple y muy lindos también, es ver películas de niños. ¿Eh? Los padres, bueno, ya deben estar un poco hastiados, ¿no? De andar viendo películas, pero. <risa> pero debe ser importante para todos nosotros eh, darle un espacio, darle un lugar a ver películas de, de niños. Porque nuevamente nos hace a nosotros recuperar todo ese niño interior y reírnos de las cosas más tontas. Ese es otro de los puntos, ¿eh? Reírse de las cosas tontas. ¿Cómo es posible? Ah, no, si, si no es algo que valga la pena, si es absurdo, si, si, si es sin importancia, entonces hasta me ofende tal vez. Para nada, soltémosnos, no riámonos de las cosas más elementales, más simples. Hay muchas cosas por, por reírnos y principalmente riámonos de nosotros mismos. Aquí podríamos marcar otro de esos puntos importantes que benefician, ...a la manifestación de ese niño interior. Bueno, tenemos también el asombrarnos. ¿Cuántas personas, cuántos adultos se han dejado de asombrar? Y se han dejado de asombrar porque han dejado de, de creer en la magia. Han hecho a un lado completamente sus sueños. Han dejado de lado completamente el deseo y las ganas de experimentar cosas nuevas... Entonces, claro, ya el asombro desapareció. Y el asombro y, y el niño van totalmente ligados, totalmente conectados. Atrevámonos todos nosotros a hacer cosas nuevas. No tengamos miedo. Y no tengamos miedo al juicio de las demás personas por sobre todas las cosas bueno y por último uno de los puntos que también había marcado era el vestirse con ropa informal ¿eh? bueno hoy nos vestimos así nosotros que realmente casi a diario nos vestimos así no es que vine preparado para, para la chagua pantalón corto una playera cómoda y si tiene este logo de star wars que me gusta mucho mejor ¿eh? con la gorrita también bueno a quién no le gusta star wars y a quien no le gusta es porque no es niño discúlpenme ¿eh? a quien no le gusta es porque o no lo ha visto, o no se ha atrevido a soñar, o a creer que todo eso que vemos en Star Wars realmente existe. ¿Y saben qué? El niño tiene razón. Todo eso que está en Star Wars sí existe. No somos los únicos en este planeta, en este universo. Hay muchas eh, civilizaciones por ahí. Y ya es momento de que el niño empiece a, a brindar y a darnos muchas de las verdades que en, se encierra en él. Entonces, ¿vieron qué importante es recuperar el niño interior? ¿Vieron la trascendencia de estos aspectos? Porque todos decimos, es que quiero el amor, es que quiero sentirme amado y amar, es que debo amarme a mí mismo, es que tengo que aprender a escuchar la voz interior, es que yo tengo que saber qué decisión tomar, y eso debe surgir a partir de este sentir, de esta intuición, Claro, todo esto nosotros lo hemos escuchado y lo hemos hablado, pero todo esto no se va a dar si no recuperamos al niño interior. ¿Sí entendemos todos nosotros? Entonces, por favor, permítanse ser. Por favor, liberen y pongan sus alas de nuevo. Esas alas que tuvimos cuando nacimos y que debe de seguir permaneciendo mientras somos adultos. Entonces veremos cambiar nuestra vida de forma extraordinaria, de forma mágica, de forma maravillosa y tendremos la suficiente pureza y dignidad para ver esas otras esferas que nos rodean, esas otras realidades que están a la espera de poder manifestarse también y que realmente son extraordinarias. Ya vamos a hablar en otra plática de esas otras esferas y de, de, de esas otras realidades que nos esperan pero sí, todo eso es solo para el niño todo eso es solo para el verdadero hijo de Dios que cada 25 de diciembre festejamos todos nosotros y que se encuentra en cada uno de nuestros corazones así que, música por favor música música ahí está bueno, que vuelva el niño que regrese el niño que esté en el poder el niño el niño es lo máximo el poder en nuestra vida, el poder en esta sociedad el poder en la política el poder en el mundo y entonces los seres de luz, los ángeles los extraterrestres, como le queramos llamar se manifestarán y estarán cerca nuestro y aprenderemos y recuperaremos todos esos tesoros que nos corresponden. Así que un abrazo a todos ustedes, un abrazo a, a todos los que están aquí y esperemos ser cada día más niños. Gracias. Y pueden aplaudir también. ¡Vamos!